¿Cómo están todos? ¡Bienvenidos! Es que ahorita, banda, ahorita las... Es que debe de... Ay, una colaboración, banda, ahorita Colaboración con Auron y... Ah, no, hombre, no, hombre No, hombre, ese vato está bien grande ¿Cuánto te pide? Como... un 80 güey Estoy alto, estoy alto A ver, no sé si los conozcan Pero para empezar va a ser con Alan Con Disco Con Mr... B Miss... Miss Bunny Miss Bunny Bunny, así se dice, Miss Bunny Va a estar Miss... Miss Bunny Y también va a estar Ren Raiz. Miren, les voy a mostrar Cómo se ve... Cómo se ve un vato Que anda diciendo Somos de chepuliniza Somos de chepuliniza Miren cómo se ve Así de estúpido se ve Miren Así de tonto se ve a, a la madre Achis, este no era Este no era, banda Me equivoqué <risa> Los vatos que andan poniendo la chapuliniza, Los vatos que andan poniendo la chapuliniza. Ay, güey Yo que quería insultarlos, güey Pero no pude Ah, es cierto, no es cierto, no es cierto Ey, ey, ey, ey hey. El Rollo diablo anda suelto Paviza. no pavimento Recorriendo el barrio la Oh Ay, ¿por qué? tienes eso? Pues soy el diablo Soy Ren Rice Y pues En realidad soy una mona china Yo roleo de persona A la madre Es una mona china, banda Oigan, pero ¿Cómo hacen para verse tan elegantes? Y también, bien? De hecho, me acabo de cambiar, Una vueltecita Oh Eso un. gato! madre ya ya puedes, ya oh, puedes acercarte a los demás. De humillarnos, amigos. Bien, rancios venimos ah, aquí nada más con dos colores. Oye, yo tengo desde 2017 aquí. Soy ah, Chapulín, banda. No, no lo soy. No lo soy, no lo soy, no eres chapulín, no eres chapulín. Uh -huh, ¿Sí, si, no eres, si eres chapulín. No, no lo sí. soy, no lo soy. Lo único que hice fue chocarle las manos y le expliqué algo. Pero, Pero eres tampa. chapulín. No, bueno. Perdón. <risa> Llévalos a comer hongos, güey No, es que los hongos no son para todos, güey Banda, ¿quién es la collab? Ah, la collab, banda Es con Alan Con Disco Con, este, Trevi Con Gans Con, este, Renrise Mis Bunny La falta de respeto abunda por aquí Le tengo que preguntar primero, güey Primero tengo que decirles Ey, ¿qué onda? ¿Les faltó el respeto ¿O qué? Ah, ¿Quieren que los respete o quieren que les falte el respeto? ¿Qué cochinos son, eh? Ahorita me estoy dando cuenta que soy bien cochino Gracias Gracias Ey, ¿quién dijo gracias? ¿Quién dijo gracias? Y yo los traje para acá eh, Cuidado, Hola, buenas, cuidado ahí, que aquí está hey. el baño Mira, ven. No, entra. Puedes entrar, entra. Es una sauna. Exactamente, sí, aquí puedes entrar. Oh, oh pero eh? ¿por qué te pusiste los zapatos? No, amigos, pues me los ¿sí no voy a que quitar, que perdón, perdón, pues Boy. me los tengo que quitar. Bien, están enseñando los zapatos, son 500 bits. Ah, y luego también arriba, son 1000 bits. ¿Cómo conseguir chamber? ¿En el, el Jurel? Sí, no, no, en el Jurel, no, a este. Acá full completo, ¿dónde estás tú? Que me quemo a la burger, ¿eh? no tengo dólares. Hombre, Pero mira, ¿Sí? te doy un abrazo. No manches, no, eh, sí. me estás por. El, el, el ángulo. Espera, espera, espera. Espera, la, tócame la, la cara, tócame me la caras. cara. ¿Cuánto le das señorita? Ay, Espero que me diga Ay, amor, que nada no es un dólar porque es lo único que traigo en el bolsillo. Si acaso 10, y ya es todo lo que pueda. No me pida casa, no lo puedo sacar. ¡Ay, ah, mira! ¡Se no le mueve cuando se mueve! ¡Mira! ¡Se mueve, se mueve, se mueve! ¡Se mueve! ¡No, manches, ¿Cómo haces eso? eso ¿Cómo haces eso? ¿Con el culito? ¡Eres no? tú, ¡Ese baile es tuyo! Sí. ¡Chinga tu madre! Sí, se todo eso lo hizo bailando con... Wow. No puede ser sí. tan Ey, Gamster no es, full boy. es poco humilde eh, poco, poco humilde Es así También tengo este Nada más que como dijo Disco Tengo menos experiencia con los de vato Porque, porque pues ni modo A veces uno tiene que enfocarse en uno Y luego enfocarse en el otro me Se puso nerviosa Ahí Disco está nervioso Qué chingada mi sí, me puso en los está putos nervioso. vatos de Esos Están bien gacho. Qué pasó Disco Se ve bonito Sí, ¿Sí? Se ve bonito No me gustan los vatos Te ve bonito Ah, pues no te tiene que gustar No, no vas no. a Mira, velo no va a criticar sí. tus gustos Pero no Sí, mira Es el cray verde Y le entró acá al, al, Viene de Chernobyl Se metió okay. Anda bien filoso Bien nuclear <risa> Anda, <risa> er, Anda bien Putín Anda bien nuclear Yo conozco a que una así de esos boys que se le baje el pantalón y yo quedé porque fue como que a la burger de verdad y sí, sí ahí parecía de tremenda salchicha de la nada ya como por qué de repente ¿Sí? no, no, cerrando, no, no, o sea si ahí sí, no, y, y luego espera, si sí sale, le sale no, o sea, a, además este, caminando a este, a como si tuvieras hubieras tomado cinco pastillas <risa> sí verdad, sí que ya sabía yo si son bien guaros en el VR ya sabía espera déjame me agarro este. mi monster pa. espérame, ahí está a la burger, amigos, no manches. A la burger. Chamba antes de bailarín Mira Gamster, voltea Veme a los ojos Veme a los ojos Vi a todos lados Venía lista para el evento Porque no sabía dónde ver Si arriba, abajo, en medio O para... Mira, ¿ves? Grande, grande el evento Preparada Tantas chambeadas de bailarín, ¿verdad? Me cae que... No, sea... no, no, no Yo aprendí aquí no, adentro no, no, me mientas lo, lo sacaban del Hong Kong, amigos No me mientan Es muy bueno Es lo <risa> yo que tú cobraba <risa> ¿Qué traes? Es, si no este. me muevo nadie se da cuenta Que no estoy... ¿Pero así está? Sí, ¿cómo? ¿Sueca? ¿O tía Satán? No, es que dijiste que nadie se da cuenta ¡Oh! que no estoy, pero sí está. No, no estoy, mira. Muchas felicidades, ¿eh? Ay, ¿por qué? ¿Qué pasó por pasa Muchas felicidades ah, por tus bailes. Ah, gracias. gracias. Uh -huh. No es fácil bailar, no es fácil bailar. Muy bien, buena concentración. A ¿eh? ver, eh, muchas gracias. Buenos pasos, gracias. buenos movimientos. Sí, sí, sí. Tú sigues haciendo lo que te gusta. Sí, sí. Es la que más me gusta, sí, la de hecho. De sí. del Oxo, <risa> a ah, no, sí, el... a, no, sí, a no, todas no. las personas que veas, muy bien ¿También te gusta bailar te en Just Dance? Yo, yo, yo, yo, yo, La vida sí, es real, pero me gusta bailar ah, en Just Dance Ah, ok, ok, ok De hecho, de ah, hecho aquí hay, hay un te mapa te te te para mames, bailar en Just Dance No mames, ¿en serio? es que no puedo yo, porque nomás puedo moverme de arriba sería padre, un día me llevas para bailar Va Véngase, véngase Va, voy a tomar foto en 5 Cosas chinas y está bien rota Ahí está ¿Qué están haciendo allá? ¡Eso es muy furro! No, es un eso gatito. Es muy furro, Ren, no manches, es bigote. Es un, ¿Sí? gatito. Eso no furro. es un gatito. Eso no lo hace menos furro. Eso no lo hace menos furro. A eso se le llama envidia. Ven para acá, ven para acá. Huele jabonzote <risa> Ay, huele, huele jabón Es que es porque es rosa, ¿verdad? <risa> ¿Y el chito? Sí. Mira, ven, ahí te lo paso el bebé. <risa> ahí, está, ahí está, ahí está, ahí está, cara, ahí está la labor... Ay, es que qué roto, amigos. No manches, tiene como 40 mil. Ojalá. Oh, chica, quise, pero no pues, te gusta esto, eh. Mm. Do you like this? <risa> es la panza, eh. <risa> ¡Qué hermoso! No, <risa> ¡Eh, que caiga Feti chan ¿Qué? ¿Cómo me dijiste? Feti chan de feto y chan Ah, ok, yo pensé que era por otra razón No, también por fetichista, pero pues... ¡No! Para que ¡No, una, no eso no, eso no, por favor! <risa> chapulín bueno, okay. chan, ¿qué? ¿Por qué dijeron eso? ¿Por qué dicen chapulín? Fuera creo. de broma, ¿es verdad que le bajaste a alguien casado? Sí ¿Cuál? No es, cierto. ¿Cuál? ¡No es cierto! ¿Cuál? No es cierto ¿Cuál? ¿Cuál es chisme? No, no, yo no robé a nadie Olvidé lo que iba a decir Me dicen chapulín, pero por ah, error sí, ¿Por qué es chapulín? Pues porque estábamos en un rol y este... Y le bajé a la, la esposa a un policía No manches, si dices que no eres un chapulín mal amigo y aparta la placa No, no, no Ya vio, dígale chapulín es malo ¡Sí! <ríe> Oh, manches! No, no fomentes los vicios de Ren Raiz y si te vuelve ludópata. ¿Qué? Vi un capítulo de Mujer Caos de la vida real donde en que era ludópata perdió el trabajo, el dinero, la casa y luego apostó a su esposa. ¡A la madre! ¡Oh! ¿Apostó a la esposa? Y, y le y luego se, se la ganó. Porque la... apostó en la ruleta, cae en un revólver y la ruleta rusa. Mira no, con esa cara, no mira con Los esta vicios cara. malos de la gente. Con esta cara, mira. No, pues es que escuché eso, estaba, estaba viendo algo y Dos, Hay wow. mejor hacerle ah, una plática para que deje de. No se va a morir. Me voy a morir, amigos. Me estoy muriendo. Adiós. Les agradezco por todo. Dale, gracias, nos vemos. Gracias a, a ti. Deseo una muerte pacífica. Adiós. Ay, estoy diciendo que Descanso me voy. Descanse en paz. Descanse en paz. Descanse en paz. El ¿Qué estás viendo, cabrón? Tus ojos? Ay, perdón. ¿Qué me estás viendo? Sus ojos, sus ojos. Está como aquí, pero abajo. No, no, no, estoy viendo para arriba. ¿Qué me estás viendo? Los ojos verdes, viene muy bonitos. <risa> Muchas gracias. Como que te gustan las espadas, ¿no? Porque me andas mucho viendo la mía. Sí, es que es ¿Te gustan espada? las espadotas, Ajá, como es esta? Un, es una espada muy interesante con un acabado muy peculiar. No, no, peculiar no, peculiar. ¡Oh! <risa> Mira no, te a peculiar, carretar, ¿eh? peculiar, <ríe> peculiar. Ahora, con tu mano derecha, concéntrate, ciérrala y recolecta aquí. Ahora, suéltalo, suéltalo. Pues su pinche madre. Ok, ven, ven, ven, ven, mira. Ahora, destroza esa roca, destroza esa roca que está por allá. ¿Cuál es de lejos? Ajá, esa, la grandota. Vamos, recolecta tu aquí, otra vez. Ahora apunta así ya. Las palmas hacia adelante. Hijo de su pinche madre. Ahora aprenderás no a hacer quería. el kamehameha. A si no le parto a la madre a un amigo? A ver, vamos Ahora vas a aprender a hacer el Kamehameha A ver, ¿puedo ser? ¿Puedo ser Bulma? ¿Para estar buena? ¿De qué hablas? ¿Ya lo estás? Si la tienes, para ¿No hacer Bulma perdón, perdón, perdón, perdón, perdón Ahorita lo, lo estoy consiguiendo, lo estoy consiguiendo Ustedes no escucharon nada, banda madre! ¡Ya te entendí! ¡No! ¡Ya te entendí! ¡No no, ¡No, no, no! ¡Chichotas, Peter! ¡Chichotas, así de grandes, Peter! Oye, hablando de, hablando de eso <risa> ¡Oh! Es demasiado sexo te, te, presento, te presento mi lugar Uno de mis lugares preferidos ¿Qué? Ya empezamos, <risa> ya empezamos. Me dijo que me iba a enseñar una <risa> skin, ¿Eh? ¿Eh? Mira ¿Es que no ando aquí? Ya se puso ahí, mira Yo te protejo, yo te protejo No, sí. ¿por qué? Sí, no, no hay tío. por qué No, no, no, no espérate <risa> Thank you. Muchas gracias por enseñarme tantas cosas de este mundo Me gustó mucho Nos vemos Un Nos gustazo vemos. Muchas Ciao. gracias bien. ¿Quién es la chava? Es Renraiz Encara Messi, sí, encara sí, Encara Messi, sí. encara Messi, encara Messi Encara Messi Se sí. pone nervioso? Ay, sí Ay, sí, no estoy haciendo nada ¿Pasa algo? Eh, no, estaba viendo cómo me iba a la casa Pero ya vi el botón ah, okay, Adiós okay. Sayonara, Adiós, que te vaya bien Que quiere quisiera que, le, que la besara güey No puedo, no puedo Arco libre y la fallas ¿Cómo que arco libre? Hijo de la chingada Bonnie oh, tiene novio Ah, la... Ah, oh, entonces sí, güey Me hubieran dicho Entonces sí, hay que invitarla